No, bueno, lo que pasa es que ella, ella eh, veía películas italianas Y tenía un gusto, bueno tenía 19 años Esta eh, fue hace como 5 años atrás. ¿sí? Tenía 19 años esa loca y para la edad que tenía tenía unos gustos bueno, No eran de su edad ¿sí? Y, yo, sí, pues, y vimos, vimos una película que no me acuerdo se llama la película era una película italiana bien, bien conocida, Cinema Paraíso me acordé. me parece La del Sí, no, ya, pero bueno? el rollo es de que hay partes donde es? cuando Michael se va, porque mata al weón, ¿cachai? Y bien? se va a Sicilia, ¿cachai? Eh, igual los locos, como que yo, ¿cachai? Igual. No, ¿cachai? Como tanto presupuesto a... en. O sea, ¿cómo te explico? Es como muy cine de la época, ¿cachai? Que no no sé cómo explicarlo no había no, no, no prepararon el escenario ni mojaron el, el sitio era como lo que estaba ahí nomás pues po, claro. más como sí. crudo el, el rollo por, por eso que me tenía mucho, mucho parecido seguramente como las películas yo no sé de dónde es loco. ah Coppola, el loco el director de, del padrino Cúpula. pero claro la, las películas de italianas por lo menos cine para el cine para eso poner bueno, una buena o sea, los paisajes en Italia no eran de eso, ¿cachai? No le ponían más color. Porque, por ejemplo, el donde vivía con Leones igual era una hueá más armadita, ¿cachai? No sé si me explico, es como el escenario, ¿cachai? Claro. No sé si me voy a entender con eso. No sé sí, si te entiendo como en, en la hueá naturalista, por el concepto, porque perfectamente Hollywood, perfectamente, te puede, te puede cerrar un espacio y vamos recreando una ciudad italiana. Claro, pues bueno, claro, el loco claro, grabó ahí, ahí, pues bueno, con el campo, y, el y con lo que había. Pueblo, claro, la decisión del director y de Italia, el mismo pueblo, grabar allá. Claro, pero no le puso mayor, y con la tierra. Da, me, sí, pues, me... Yo alcancé a ver dos películas italianas, de ese tiempo. Y me caché, caché el tiro a la onda, no recuerdo lo otro. Así que... Eso con el Padrino. Y ya la 3, otra weá. Yo siento que ya es como cine más... Eh, otra weá. Yo creo que hasta, hasta, hasta la 2 está bien. Ya ahí es más. Es muy jolly, la 3? La, la Hollywood. ¿De qué época? ¿Es del 80? ¿Terminando el 80? ¿La 3, o no? Lo que, sí, es desde, desde principios de los 80. Mediado del 80, por ahí. El rollo es que la 3 eh, eh, es como un, es un bolón, es una sensación que tenía cobra y, y el... Mario Puzzo, que escribió la obra eh, de, de que la película de que la volante no tenía un final todavía O sea, porque finalmente la historia era de Michael Corleone y Michael Corleone no, no finaliza su... Sí, es que me dio, la, me dio me dio la, disculpa de interrumpo pero me dio la sensación como Star Wars que finalmente la, la película no es de Luke Skywalker, es de Darth Vader, Darth Vader Exactamente. se estira no, mucho Vader. el los ochentos en esa wea. Claro, porque en el fondo te das cuenta, porque al principio, la primera, obviamente el protagonista, el protagonista es el, el padrino, el viejo, viejo guardián. Claro, pero no dura el, el... nada, güey. Bueno. Es, y esos son conceptos súper interesantes en cine. En la mitad de la película, el protagonista ya es Jasmine. ¿Cómo? O en sea, el, el, el, el, el, el, el, la mitad de la película, a partir de cuando le, da el, cuando lo, cuando le disparan y el bueno está en coma, ¿Ya? el, el, el la película comienza a ser de Mike y camb se cambia el protagonista. Sí, pues. giro ahí. Ese concepto de guion y concepto de cine es un, volumen muy interesante, muy interesante. Y tú te vas como protagonista, porque está, la película se trata de, y no, y te lo cambian, te lo cambian. Claro. y Hizo bastante y no forzado. Entonces, entonces eh, claro, pues, como que, como que en la película. Eh, Asume esos riesgos que son que súper son nuevos en ese momento del cine y eso lo hace súper bien. Así como la dos, la dos también, que toma dos historias paralelas a la vez y las va contando. Eso también es una forma de narrar súper interesante. Y eso es lo que hace a Coppola un hueón un bacán. Sí. Aunque, aunque hay que admitir que Coppola es el padrino y un par de películas más. Pero yo, ¿qué, qué otra película tiene Coppola? Eh... O tiene sea, la de Drácula. Ah, no, Drácula. No, no, no. Drácula además tiene el Siempre los compro. Eh, Cúpula tiene cara Caracoltada. Ya, la misma wea, pero más, más falla <ríe> sorry, Viste, viste, por eso. No, no, no. Sorry, parece ya, que... Te corrijo al tiro, deja Cara Caracoltada. No no... Viste, por eso, me... por eso te digo. Eh, me tengo que preparar para estas wea, porque siempre tengo estos chapicones. No me acuerdo de los nombres, de las fechas. Entonces, siempre doy como información así. Me, me va a faltar. Eh, no, te, pero está el tiro, perro. hay que el tiro. No, Brian, y, Brian de Palma. Eh, veamos películas eh, de... Eh, bueno, cara cortada de Brian de Palma. Este es el triunvirato, el triunvirato italiano. Brian de Palma, Esportese y Popola. Son, los, son de la misma generación, de los años 70. Y según yo, con, ahí con ellos empiezan a hacer el cine verdadero. Antes de eso eran era un poquito representaciones teatrales con una cámara en el centro. Ah, ya, pero tiene buena, tiene su buena Ya, igual ya cacheteado. Drácula hizo. Brian no, Storm. No, pues eh. Película de Defensive de, de Coppola, pues la weón. Los confundo siempre. Eh, Drácula de Coppola. ¿Sí? Sí, sí, yo vi esta película. Coppola, ya, sí. Drácula es una de las más. Tú me, yo me acuerdo una vez que tú me preguntaste sobre esa película y yo te dije que no la había visto y sí si la había visto. Pero igual me gustaría verla de nuevo. Eh, y el libro es.. Uy, eh, oh, a mí no me gustó. <ríe> no. Apocalipsis now también. Mi sobrino medio me recomendó esa película. ¿Ese loco le gustaba ese que otra Y. Corazones de niebla. Perdido en Tokio, Teatro. Ya igual, ya son más wema... eh, Puta, yo eh, Drácula no, mira, eh, Drácula muy sexualizado en su momento Igual, yo caché esa película Desde que yo, yo estaba pendejo cuando Dieron esa película, estrenaron La protagonizaba Tom Cruise Con Brad Pitt Ah, Drácula, esa es Drácula Esa es, eh, Entrevista con el vampiro Tom, Tom Pugh, ya, Brad Pitt, ya deja que no, deja que no, de no esa entrevista con un vampiro y una es eh, una escritora que se llama uy da muy malo con los es una escritora de los años de los años 90, 2000 por ahí que era que que, que tomó los vampiros y les dio un chirito ahí con... los vampiros antes de ella antes de esta loca eran era Drácula Les le puso otro bolón a mí no me gusta mucho esa película, ¿eh? la encuentro muy romántica. Me encuentro muy para adolescentes románticos. ¿Cuál? Es como Cristo. Fue el con un vampiro. Ya, sí me. Ya. puta la confusión de esa película. película. Tomáis el vampiro lo que que hacer romántico y hermoso y simpático y le ahí toda la huella de terror. Entonces, este, este, este es otro, color. Uh, sí, puta. Yo, o sea, es que yo esa película la he visto, pero la vi hace muchos años no me acuerdo de nada, güey. Bueno y esta con un vampiro también la vi y tampoco me acuerdo nada, la voy a confundir si no alguna interesante. Ah, no sé que te un poquito de, un, un dato de un dato de Drácula de, de Coppola bueno, un dato de Drácula es que el director eh, cuando le preguntaron de qué se trataba o un poquito que, que le metiera un poquito más de profundidad, que explicara un poquito más a profundidad del guión de qué se trataba y todo, el guión dijo que era, se trataba de sida de eso era para que caquen las capas de tu pecto. Es tú reemplazaste. Yo, yo me, me acuerdo que salía un, el hombre lobo culiándose a un. a una loca en una tumba, ¿puede ser, no? No, en Drácula no. No, el hombre, el hombre lobo. lobo. Por eso, pues el hombre lobo. Ya estoy confundido película. Espérate que es la de sí. no. no. Sí, no, la, la Drácula que yo te estoy hablando es la de Gary Olman, con la Winona Raylord. No. Ya, pues la de Cúpula. Ya, ya. Esa, ¿Ya? esa según Cúpula, si tú reemplazás el concepto de vampiro por el concepto de alguien con SIDA, la voy ¡Pum! Claro, te da la lectura completa. Ahí entendís de qué se trata la película y todo eso. De eso, eso quería hablar. ¿sí? El concepto de la sangre, la sangre contaminada, el amor, cómo, cómo enfrentáis el amor con el SIDA, ¿cachai? Ah. Ya, ya, caché, ya. Claro. A lo que voy es cuando te hablo del suspecto, del suspecto, texto, texto, así como la tercera capa, la cuarta capa. Esto podéis sacar más, obviamente podéis sacar de toda la bola del mundo, pero lo que está tratando de hablar este juego es de eso: